10 derecha 5, 10 izquierda 5 y 30 10 5 4 3 2 1 vamos 10 derecha 5 10 izquierda 5 y 30 derecha 5 con izquierda 5 y 60 tarde izquierda 5 acá banito 20 derecha 5 en el rasante y 50 derecha izquierda 5 con derecha 5 y 20 Izquierda 5 y 80. Izquierda 5 con poco tarde. Derecha 5. Atención lenta y estrecha. 50. Ojo, atención. Frena mucho. Para izquierda 4. Larga más. Acaba 3. Poco redonda tras la casa. Acaba 3. Poco redonda tras la casa. Y 10. Derecha 5. 20. Izquierda 4 frenando. Con tarde derecha 3. Tarde 3. La derecha 15. Tarde izquierda 4 frenando. Mucho. Para derecha 3. Larga. Acaba 2. Redonda tarde. Acaba 2. Redonda tarde. 40. Izquierda 5 en la flecha. Mantener. Con derecha 5. Derecha 5 y 40, izquierda y derecha 5, 10. Y frenando mucho para tarde izquierda de redonda menos, 20 y mantener para derecha 3, con izquierda 5, con derecha 5 menos y 15 rectos, izquierda 5, derecha 3, ojo exterior. 3 ojo exterior a la derecha con izquierda 5 y 30, derecha 3, un poco tarde izquierda 5 con derecha 5, 15 rectos y al fondo, izquierda 3 por dentro mantener, 3 por dentro mantener, con tarde derecha 5, 15 en rasante para izquierda 3 menos con derecha 5 tarde y 20 rectos y arriba. Tarde izquierda 5, mantener 10, para derecha 3 en el hito, con izquierda 4, interior y 20, recto y frenando, para el fondo izquierda 2, redonda, acaba 5, tarde, 20, izquierda 5 y 30, derecha 5, larga, frenando, acaba 3, dentro, en fin, muro, 15, y derecha 3 mantener 3, redonda, 3, redonda, mantener 10, izquierda 5 y 30, derecha 5, con izquierda 5 y 40, Izquierda 5 frenando, para derecha 3, con izquierda 3 en el risco, 20 y poco tarde, derecha 3 menos mantener 10, 3 menos mantener 10, poco tarde, izquierda 3 dentro, un rasante, el cañón, 30 y frenando, para izquierda 3 redonda, acaba 4, 3 redonda, acaba 4, 10, izquierda 4 menos en la flecha y 15, derecha 5 redonda 10 y frenando, para derecha 3 acaba 2, redonda menos, acabado redonda menos, 15, izquierda 5 menos y 20, derecha 5 ojo posterior. Ojo exterior, izquierda 5 frenando, con derecha 4, 20 y mantener, para izquierda 5 y 40, izquierda 5, 20, izquierda 4 menos, posterior en la flecha, con derecha 5, 15, derecha 5 y 50, y arriba, izquierda 5 larga en rasante, acaba de tener en la flecha, acaba dentro de dentro la flecha y 50, derecha 5 muy larga y 40, derecha 5 menos en señal, atención 20 y frena mucho, o la frenada, izquierda 3 mantener 10, 3 mantener 10, con poco tarde derecha 3 redondigas pronto, 3 redondigas pronto, 20. Derecha 5, 40. Izquierda 4 menos, menos, ojo exterior. 4 menos, menos, exterior, 20 derecha 5, muy larga, 30. Y frenando. Para izquierda 2, redonda menos. Cambio, falto mantener 20. Cambio, falta mantener 20. Derecha 5 y 10. Derecha 2, acaba 5, 20 rectos. Izquierda 5, 10 y frenando. Para izquierda 2, mantener con derecha 4. 2, mantener con derecha 4, 10. Derecha izquierda 5 y 10 rectos. Y al fondo izquierda 2, la del fondo 2, la del fondo 2. 10, pucotar derecha 3 menos, con izquierda 5, con derecha 5 interior, posterior, con izquierda 5, 20, y al fondo izquierda 2, 10, derecha 2 menos, 10, poco tarde izquierda 2 menos, 2 menos, 20, derecha 5, la que en apartadero acaba 3 menos menos, con izquierda 3 mantener o posterior, 3 ojos posterior con derecha 5, posterior, con derecha 5 y 10, derecha 5, 20, recto y frenando para izquierda 3 menos, 3 menos, 10 derecha 3, 20, izquierda 3 más larga, acaba 2 bondonda menos, la marca de 30, derecha 3, ojo posterior con izquierda 5, 3 ojos exterior la derecha, con izquierda 5 10, derecha 2 menos, mantener 2 menos, mantener esa que ves ahí, tardi redonda, izquierda 2 menos, 2 menos, y redonda, 10, derecha 2 menos menos, 2 menos menos, la de derecha, 20, izquierda 5, larga, 2, redonda menos, dentro y se cierra, 2 menos, entonces se cierra, 10, derecha 4, posterior, 4, posterior, 10, derecha 3, con izquierda 5, de redonda menos, mantener 20, 10, perdón, derecha 3, larga, acaba 5, dentro, 3, larga, 3, larga, 5, dentro, 20, derecha 5, 30 y frenando, para izquierda 3, larga, acabado 2, dentro, mantener 10, 3, larga, acababa dentro, mantener 10, para tarde, derecha 2 menos, tarde 2 menos, a la derecha, con izquierda 5, con derecha 5 y 20 rectos y frenando, y al fondo, izquierda, frena mucho Redonda más, acá dos menos, menos dentro, 2 menos dentro mantener para la derecha, 1, la derecha, 1, 1, a la derecha, 1, 1, 1, 1, acaba 5, 20, derecha 3, lenta, ojo exterior, 15, 3, 1, 15, tarde izquierda 2 menos menos, tarde 2 menos menos, con poco tarde de derecha 2, poco tarde de derecha 2, con izquierda 5, con derecha 5, ojo exterior, con izquierda 4, y si lo abres para izquierda 3, larga redonda, acabado dentro de flecha, acabado dentro en flecha 10, derecha 3, con izquierda 5, con derecha 5, 10, y abajo derecha 4, abajo 4, con izquierda 5, 15 si lo abres para la izquierda 2, 2 a la izquierda con derecha 2 y 10, derecha 2 y 10, derecha izquierda 5 subiendo, 20, derecha 5, está aquí revés, 10, izquierda 3 y 10, izquierda 2, larga acabado dentro mucho estrecha y cañón, mucho estrecha en cañón 20, derecha 3, con estar de izquierda 5, y 80 hasta abajo rectos y bajando, y abajo frena mucho, para poco tarde, derecha 2 2 la derecha 15, izquierda 5, larga, acaba dentro flecha, 5, larga, acaba dentro flecha, 30 Izquierda 5 y frenando, para derecha 3 mantener, con tarde izquierda 3 menos dentro, tarde 3 menos dentro, con derecha 4, ojo anterior y 30 rectos, y abajo, derecha 3 mantener, 3 mantener, 10, izquierda 5, 5 a la izquierda y 30, poco tarde izquierda 4 menos 30, 40 rectos, izquierda 5, 40, y abajo del todo, derecha 5, ojo anterior, 5 anterior y 50, ojo la frenada con bote derecha 4000. muy lentas, se cierra, 15, izquierda 5 mantener, para derecha 3 y 10, izquierda 3 poco lentas posterior, 3 poco lentas posterior, con derecha 5 y 30, y abajo derecha 3 más largas, acabado dentro, 3 más largas, acabado dentro, abre los 40, para derecha 5 y 40 en la flecha, izquierda 4 menos menos, ojo exterior 30 rectos y frenando, para derecha 4 mantener, con izquierda 4, 20 y mantener para tarde y poco redondo y lenta, derecha 4 tarde y poco redondo y lenta, derecha 4, 10, izquierda 4 poco lenta, 20 y lo abres, para izquierda 4 menos cortar, 4 menos cortar, 20 y lo abres para izquierda 3 menos en la flecha, con derecha 2 larga y redonda, acaba dentro, gas pronto acaba dentro y gas pronto, 40 y lo abres derecha 5, 30 y la siguiente de abajo. Derecha 3. Cortar. y frenando. Para izquierda 3. Muy redonda. Menos Gas pronto. Muy redonda. Menos y Gas pronto. Y 50. En el cartel. Izquierda 4 menos. Menos por dentro. 40. Y frenando. Para en el cruce. Derecha 2 menos. Peralte. Ojo exterior. 2 menos Peralte. Ojo exterior. 2 menos Peralte. Ojo exterior. Y 100. Al fondo. Frenando. Derecha 3 por dentro. 30. Izquierda 2 redonda. de abajo. 2 redonda. Está 2 redonda. 30. Y al fondo, poco tarde, derecha, 3 menos, abre lo poco, 3 menos, abre poco, 15, para derecha, 5, 50, y frenando, y la flecha, izquierda, 3 dentro, mantener, 3 dentro, mantener, con derecha, 5, ojo interior, ojo interior, 100, y sitúa, derecha, 5, poco lenta, mucho, ojo estrecha, 5, poco lenta, mucho, ojo estrecha, 80 hasta el rasante. 50 y tras el rasante después, derecha 5 y 60, y en la flecha izquierda 4, 40 y frena mucho joda frenada, izquierda 3 poco de dónde has pronto, 3 por 50 y poco tarde gira 3 menos dentro, as pronto, izquierda 3 menos dentro, ese que ves ahí es 3 menos dentro, 15 de derecha 3 acaba menos mantener 10, 3 a mantener 10 con izquierda 5, 15 ahí abajo derecha 3, 3 la derecha, ese que ves ahí, 40, izquierda 5 y 40, por izquierda 5 menos, en la flecha 40 otra vez y derecha 5, 30, y abajo del todo derecha 5 muy larga, acaba 4 lenta dentro. con izquierda 5 y 80 izquierda 5 y 80 frenando en la flecha, izquierda 4 dentro 4 dentro y 60 izquierda 5 por dentro y 20 recto. ojo la frenada, para derecha 3 larga acaba 4 dentro, estrecha acaba 4 dentro, estrecha 10, poco tarde izquierda 4 fondo y 40 4 fondo y 40, cuidado, derecha 5 menos y 30 5 menos, vale, vale, vale 36 cogido